que hizo en el día de ayer y que los medios de comunicación se han hecho eco y es lo que dijera el expresidente de la república Leonel Fernández, reina presidente de la fuerza del pueblo y es cuando dijo que elegir a Gonzalo Castillo presidente de la república es otro virus que afectaría la República Dominicana. Porque yo quiero hacerme eco y me llama poderosamente a la atención? Y mañana se lo, lo vamos a compartir con nuestro amigo y compañero Alberto Vázquez para que ¿verdad? nos dé su opinión con respecto a esto y posiblemente también el próximo jueves oigamos a nuestro compañero Ramón Antigua, que en el segmento de política a otro nivel, el doctor Fernández dice que Elegir a Gonzalo Castillo presidente del país sería impactar al país con otro virus. Entonces mi pregunta y mi inquietud, y lo que me llama la atención es Sergio Romero y amigos televidentes, ¿por qué Leonel Fernández Reina elige a Gonzalo Castillo para referirse en esos términos? Cuando desde mi punto de vista el candidato presidencial a vencer es Luis Abinader, que es el que tiene el carril de adentro, según las encuestas y según lo que pasó en las pasadas elecciones municipales que se llevaron a cabo en la República Dominicana, porque si a juzgar por las encuestas y lo que dice la gente el, el, en, este, en este momento, tal vez el, uno de los candidatos ¿verdad? Eh, que tiene menos posibilidades no debe de ser, no tiene que ser así, es Gonzalo Castillo ¿por qué Fernández lo, lo elige a él como eh para referirse eh, en, en esta situación, ¿por qué no elegir a Luis Abinader? Que, que desde su punto de vista y desde el punto de vista mío yo entiendo que debe ser el candidato a vencer ¿por qué elige Leonel Fernández a Gonzalo Castillo para referirse en esos términos en este momento? lo primero que te voy a decir que, que, que Leonel Fernández es el mejor, uno de los mejores políticos el político más preparado que tiene este país y entiende todo en materia de política, el presente, el pasado y el futuro de, de la política dominicana, es lo primero. Y lo, y lo segundo es, Víctor, todo lo que tú estás diciendo es cierto, pero hay una realidad que todas las encuestas y todo lo que tú estás diciendo refleja, existe una segunda vuelta, existe una segunda vuelta porque ninguno llega al 50% a Leonel no le interesa bajarle 10 puntos a Binader, le interesa bajarle 10 puntos a Gonzalo porque si le, si baja, le baja 8 o 10 puntos a Gonzalo a Gonzalo Castillo ¿Quién es el segundo lugar? Eh, do, señor Víctor Puntier? ¿Quién estará en el segundo lugar? ¿Mm? Y como lo refleja una par de encuestas que han hecho, las últimas 3 o 4 reflejan que si hay ...la posibilidad de una segunda vuelta... ...los PLDistas no van a votar... ...no van a votar por el PRM... ...olvide y tumbe... ...que eso no va a ser así... ...lo segundo es que si tú te fijas... al pan con mantequilla de, de, de oposición... ...que le está haciendo Leonel Fernández al PLD... ...es para que... ...de aquel lado no hagan tanto bendito... ...en contra de él... ...¿qué, tapas, qué está haciendo leonel ...el juego de la segunda vuelta... ...sencillo Víctor... No se hable Y Leonel, leo. y Leonel ah. dice, Leonel dice <risa> que, que este país necesita un presidente con experiencia para <risa> manejar esta <risa> situación. Y sigue, ataca, y sigue atacando a Gonzalo en ese sentido. Él ah. dice que Gonzalo Castillo no tiene la más mínima experiencia y que nunca, desde los puestos que ha ocupado, ha resuelto un problema a este país. Entonces o sea, ah. continúan, continúa de manera constante, eh, reportando sobre, sobre el, el menor. El target, el target de, de hacia Abinader. Hacia porque Abinader, lo que pasa es que Abinader no va a cambiar su discurso en, en, durante esta campaña electoral para, para, para, el, para el... No, no, no, no, no para, para julio. Porque es que Abinader no tiene más que ofrecer. Cuando Abinader no ha aprovechado una oposición... Una, un gobierno que está tan debilitado desde muchos puntos de vista desde muchos puntos de vista institucional político y yo, cuando esta crisis oye y, a, y no y lo único que hizo que, que lo único que hizo que Abinader creciera fue el, el, el, el los lo, lo muchachos de la bandera lo único y el y el y el desastre que cometió la junta central electoral en febrero eso fue lo único que hizo que Abinader creciera un poquito en más de, en más de ocho años en más de ocho años, esas dos semanas, fue que aumentaron a Binader. Y a Binader en ocho años no, aumentó, no, no subió ni un porcentaje eh, importante. Sin embargo, estos dos eventos se lo dan. Ahora bien, Leonel está claro. Leonel está claro que Abinader Binader tiene un, un, un, una cantidad de votos ya ganados, que es muy difícil que descienda. Entonces, o sea, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa disminuir? A Gonzalo, porque él ahí... Leonel, un segun, eh, Leonel en este país, coge un segundo lugar y es presidente de nuevo en este país. Entonces, Te lo digo en yo, hoy, hoy, hoy, hoy, en hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, de hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, ho ho hoy, hoy, Vamos claro. a ver entonces si tu posición coincide con la con la de nuestros compañeros Mira, mañana Leonel, el próximo... en política no da un paso en falso Leonel sabe mucho más que todo en, en, en otro orden Sergio vimos ayer cómo el gobierno el presidente Darilo Medina pues, sigue haciendo esfuerzo eh, de buscarle una salida eh, y una estrategia de cómo reabrir la economía ...en la República Dominicana y ayer pues muestra de eso es que se reunió con empresarios, la iglesia... ...y Sindicato. sindicatos, buscándole una vía eh, que pudiera eh, buscarle una solución, o una salida salomónica a esta situación... ...y comenzar a reabrir eh, la economía del país de manera eh, gradual. Así que vamos a esperar que en el transcurso de la semana... Eh, se pueda lograr, yo yo veo por ejemplo que el gobierno tenía o el presidente tenía hasta hoy, tengo entendido para solicitar una extensión de estado de emergencia eh, de, en el país, no se hizo lo que deja ver bien claro no, bueno. yo tenía evidente, un comentario y, en base a eso también de que en la próxima semana lo más probable es que ya se tenga a mano ese diseño esa estrategia de ver cómo se va a aperturar eh, la economía o la reactivación de este país según eh, vimos las informaciones que el, el, la extensión por 15 días más, eso eso, eso, eso uno no lo sabía cuando fue pedido por primera vez los 27 días y fue aprobado solamente 15, que eso iba a hacer, el gobierno iba a hacer otro, otro nuevo pedido y yo creo que es razonable, ¿visto? Yo, yo lo veo así desde el punto de vista médico, yo no lo veo desde el punto de vista de economía porque yo no soy economista, ¿verdad? eso debería de analizarlo con su grupo de economistas que dentro de ese grupo que él se reunió debió estar el, ministerio, el ministro de salud para oír las opiniones y el ministro de salud emitir como médico. No sé, no no sé, es, es, que es que el ministro de salud es que el ministro de salud comisión parte de las comisiones ah, exactamente, okay, claro entonces, que, que yo como médico yo accediera a 15 días más ahora bien, la economía eh, eh, debe ser saneada y, y, y como tal Sí. Sí, pero recu recuerda que no podemos contradecir nuestro planteamiento que decíamos sí. nosotros en días anteriores Que la salud está por encima por de encima todo de... No, no, no, lo que no, Yo no estoy hablando nosotros, como médico, yo no estoy hablando como analista lo, financiero que decíamos, Lo que decíamos nosotros es que incluso hasta el mismo Estados Unidos hemos visto nosotros Cómo ha puesto la parte económica sí. hasta cierto punto uh -huh. por encima de lo, que es, de lo que es la vida Entonces primero está la vida para que pueda haber economía entonces debemos pensar en salvar vidas salvarnos nosotros para entonces pensar posteriormente en estrategias que pudieran entonces ya ir en pro de recuperarnos en términos económicos es y, mi, mi, mi, y, y vi esa decisión como eh, una especie aunque estemos de acuerdo no, una especie de chantaje cuando dice que eh, a, ellos tratarían el tema de los 15 días si se aprueba eh, hablar de, la, de los 30% de la AFP o sea, eh, no es como una especie de chantaje, no, no, no, no, no, exactamente, que no es una cosa que los dos, los dos, los dos, los dos eh, proyectos que tenemos son proyectos diferentes y que deben de ser analizados y deben emitir cada proyecto su, eh, evacuar su decisión eh, seg eh, según ellos lo consideren. No, so Exacto. no sobrepasar, o sea, si tú me apruebas esto, yo te apruebo esto. O sea, que no, no veo como... Eh, eh, la, la, eh, es un chantaje ese, no ese tema va para largo no porque ayer vi, ayer vi una información o está saliendo un publicitario donde hay una AFP que ya tomó la decisión no sé si es correcto, o sea, asumo que la ley le ampara, tomó la decisión de decir de sí llevarle, de darle eh, el, o adelantarle más bien la pensión a los eh, a, las, a los beneficiarios que pertenecen a esa AFP, o sea que no sé si, me imagino que la ley lo ampara, o sea que es un eh, tema quizá, que ha parado quizás lo, lo hizo lo hicieron, digo yo por humanidad pero si tuviste si que uno de los de nuestros de nuestro...